Hola, parece una contradicción esto de la ficción y la mentira, la novela y la historia. Bueno, es un camino que se puede recorrer y hay grandes referencias de grandes libros sobre periodos históricos llevados a la literatura. Este es el desafío, contarte cómo lo puedes escribir, cómo lo puedes leer. Te espero.